El, el link... Vale, vale. ...arrancó el partido, arrancó el primer tiempo... ...mueve el fortín... ...y que disfruten... ...se juega Vélez contra Juve... ...por la hora de Hurlingham... ...usted lo puede ver bien fácil... ...en Facebook... ...la hora de Hurlingham Deportes... ...lo escribe en mayúscula y minúscula... ...y ahí lo va a tener... ...todos los partidos que nosotros... Eh, ...filmamos o grabamos en vivo... ...todos quedan en forma permanente... ...luego, con los días quizás mañana... El primer tiempo y el segundo tiempo de forma separada También lo subimos a YouTube Para que usted lo pueda ver Porque hay gente que de repente eh, Dice que Por el hecho no te da una cuenta en Facebook no lo doy, no. Se venía se venía bien la defensa de Vélez Con el Chicho Moura La primera fue para Juventud Ahí ya empiezan Rory Rivero Vamos Juve carajo, ya empiezan los diálogos que a nosotros tanto nos gusta leer. Y el juez con el que estuvimos charlando, vive joven, muy amable, estuvimos hablando con el juez sobre streaming, sobre gamers, sobre un montón de.. sobre tecnología con el juez. Y es un gusto grande estar acá en el Malfitani, estar en nuestra casa. Y oh. esta es oh, uno de los Corto Bru. Y lateral para Vélez Lautaro, Riquel, vamos Ciudadela, carajo Están diciendo también Vamos Juve, carajo Están jugando, bueno De este lugar que tanto nosotros queremos Mirá, la quiso hacer de atrás A las manos Hay mucha presión por parte de Juve en este momento Desde el medio campo hacia arriba Contención. El visitante tiene la pelota a mitad de cancha, corta se viene Lucas, sale Vélez abajo con el Chicho Mouras esto recién comienza y lo estás viendo por la hora de al se viene el Chicho oh, y seguro, seguro Gastón, Gastón Lema Gastón Lema, una seguridad terrible en el arco gran persona, muy amable muy bueno muy bueno el cabezazo, ¿Cómo desvió la pelota ver, desvió en tu... ¿Hace el arquero? Vale, Vélez, Vélez, abajo. Vélez está con Pechera Buena pelota ahí. Bien tapada de Gru. Sale ahora Juve Vélez aprieta, se hace un ida y vuelta En mitad de cancha gana Vélez la pelota Bien la defensa de Juve, el remate Saque de arco para la Juventud Y Vélez se puso a cascotear ¿Cómo se dice? El rancho Se puso a cascotear el rancho de Juventud Pero en el arco, debajo de los tres palos Está Gru que es una seguridad total es tan seguro como simpático al menos con nosotros 10 puntos, nos sentimos muy cómodos y además es una situación para nosotros no los jugadores pues compiten a cara de perro dentro de la cancha bien la defensa de Juve de que deja jugar en mitad de cancha Vélez Vélez va tocando con el Chicho Moura con lo quería buscar a Facu Ferreira y como siempre decimos, madre, en mitad de cancha para así que todo este tiempo vos querías ver futsal. Así que estabas loco para ver futsal. Bueno, vos ya sabés que el único lugar que lo ves es en la hora de Hurlingham. Mal que le pese a algunos, es en la hora de Hurlingham donde pasamos futsal. Donde cualquier deportista que de repente tenemos un hueco para transmitir, nos dicen podés y estamos. Y estamos, porque es todo juego de barrio y además porque es algo, eso que hoy en día es tan importante de no defraudar. Ustedes saben a qué me refiero. De no defraudar. Y es lo que nosotros tratamos de hacer. Tratamos Si decimos que estamos, venimos. Si no podemos, decimos no podemos. Pero no decimos sí, vamos. Con todo después pues no, ni aparecemos. Corta, Facu, se viene. Mirá, remata. Qué lindo eh. ángulo, qué linda patada. El arco que se fue a centímetros del palo derecho del gran Bru. El remate fue de Lucas y Mori. Saqué de arco para Juve... Lindo encuentro... Juve que viene... Que viene de ganar 7 a 3... A la matanza de visitante también... Y se viene la primera... ¡Juve! ¡Gol! ¡Gol de Juventud! ¡Abre el partido! ¡Abre el marcador! ¡Gana! ¡Gana la visita! 1 a 0... Arrancó con una... Venían escalando... Está parejo el partido y están probando, como decimos, esta jugada concreta, bien armada desde atrás, le salió perfecta, y bueno. Y, y lo que estás viendo acá es futsal, que es el que nos encanta, el futsal puro, mucha jugada, casi nada de faltas casi nada de falta no es el juguito, el pulvito de reventarse a trompadas y a patadas no, no, vos querés jugar futsal tenés que entrenar porque esto es velocidad mental es agilidad es rapidez es estar donde tenés que estar es tener tu cuerpo bien y tener tu cabeza bien y esto no es el pulvito de barrio que nosotros algunos le dicen futsal no es futsal lo que estás jugando si no estás jugando esto imagínate lo que son las categorías que están más arriba ya lo bueno es que van mejorando paso a paso Escalonando cada vez jugando mejor Apreta Juve La salida de Vélez El pelotazo Y todo esto es arco para mismos, la visita Y los mismos técnicos te dicen Que cuando reciben chicos que vienen de no jugar al futsal que les cuesta bastante eh, La adaptación, los primeros tiempos Adaptarse a la velocidad Al toque, a la, a, a la no rispidez A la velocidad mental Al estar donde tiene que estar al estar entrenándose lo buscaban en mitad de cancha Kevin se viene Juve se viene Juve con Kevin Opa. todo esto saque es arco para Vélez lindísimo partido, lindísimo nosotros, nosotros lo disfrutamos profundamente con el agrado y la responsabilidad de ser un medio local la hora de Urlingan, que se acerca hasta acá y estar invitados por dos equipos están jugando nada menos y nada más para la Asociación del Fútbol Argentino en futsal. Se venía a Vélez, muy buena jugada. Se viene el primer corner para el Fortín. Que como siempre le digo a todos los que están en el futsal, siéntanse orgullosos que juegan en AFA porque es una de las asociaciones del fútbol más importante del mundo. A ver si algunos. ¿Lo entienden eso? La importancia que tiene en el desarrollo de este deporte que cada vez tiene más y más y más adeptos. Maxi Bravo, la, el remate y, y saquear. es mucho más divertido, hacerme el favor, es divertidísimo. A mí me encanta. Aparte porque de repente vos lo ves a estos jugadores, de repente dentro de un año dos años ves que están juntos los que son oposición en otro equipo. Y lo mismo los técnicos. Y... Se come un pelotazo a la hora. Casi no come un pelotazo. Casi más no comemos un pelotazo. Pero ustedes vieron esa jugada. ¿Ustedes se creen que esa jugada se hace faltando los entrenamientos? No, nos hace faltando los entrenamientos. Tiene que estar entrenadito, papá. Federico, ¿qué dice? Que sale Vélez de abajo con Maxi Bravo. Va viendo el fortín. Lo buscaban de vuelta y la pelota. Llega Gru. Todo esto de saque de banda para Juve, que está ganando 1 a 0. Impresionante la imagen que tuvimos de ida y vuelta de los jugadores. Cómo iban, y aparte de esa actitud de cómo se iban pasando, sin falta. Sin falta, la pelota se fue afuera y terminó siendo un saque de banda. Y lo digo a propósito porque en algunos clubes hay jugadores que de repente se enojan. Porque no van a los entrenamientos y después se enojan por el técnico no los pone. Decime, papá, tenés que entrenar, tenés que estar bien. ¿Vos querés jugar así? ¿Querés dar un espectáculo? ¡Entrená! Maxi Bravo, sale Vélez. Jube que aprieta, no lo deja salir. Sale bien, Mirá sale bien. bien. Salió Oye. bien el Fortín. Y esa que banda. Interesante partido, lindo partido, lindo, lindo, lindo. Venimos teniendo suerte porque el último que transmitimos allá desde allá desde Tigre también tuvo mucha aceptación por parte de la gente. gustó mucho y el, de, y el de, ¿cómo se llama? Recupera Juve mitad de cancha ahora, recupera Vélez. Falta, tiro libre para Juve. Y el de la Madrid con el, con el triangulito también a la gente le pareció que fue un partidazo. Sí. Un partidazo. Arquero, el de, el de la Madrid, espectacular. Claro Marce, entendiste todo amigo Muy cierto lo que decís Sebastián Chiroma Se viene Kevin a ver El remate de él, no juega para la Ahí está, todo esto Es lateral para Vélez Está un poquitito Mejor Juve, está ganando 1 a 0, vamos a ver Vamos a ver la respuesta del Fortín Esto es el primer tiempo Los primeros minutos Y me encanta que un jugador me diga eso. Para mí es un halago porque... Un técnico, un técnico. Un técnico, perdón. Este, la verdad que a mí es un deporte que me encanta. Respeto mucho a todos los que participan. Jugadores, cuerpo técnico. Come, come y raspa jugo en mitad de cancha. Esto es lateral para Vélez. Y si decimos Ciudadela decimos la fiambre, papá. Quedan Avenida Roca 3203 los mejores fiambre en la fiambre. No queda otra. ¿O no? Sí, la verdad que me preocupé por la seguridad del jugador, pero digo... ¿Y su, no te su, importó su, el fiambre? no, no. no. Porque yo estaba pensando en la seguridad y dije, el que le puede dar seguridad es Lema Seguros. Wow. Tu protección es nuestra prioridad. te dice un chivazo, Me, claro que sí. 15, 50, 49, 29, 61. Amigos, llámenlo al 15, 50, 49, 29, 61. ¿Por qué? Porque cuando vos vas y consultas el precio del seguro que estás pagando, te contás una sorpresa porque los precios son un chicle. Haceme caso. Vayan y mirá, cualquier cosa que vayan a comprar, compará. compará el tiro compará. libre del Fortín con Masi Bravo, pega la barrera y lateral para Vélez. Y te digo, llevar, llevar la pelota hasta allá es complicado. Y yo, si no la puede llevar con jugadores, yo la llevo con transportes amables. A <risa> la pelota. Ahí y está. Dice, mirá, te la llevamos hasta la otra área. Vienen jugadores de Vélez. Muy bien, amigos. Hola, <risa> ¿cómo andan? Bien, todo bien. <risa> Se venía el Fortín, bien, Gru. Gru no frena, defiende esa pelota, esa posición de defensa con todo lo que tienen. Va mejorando, va mejorando el Fortín de a poquito. Sigue ganando Juve 1 a 0. Recordamos que Vélez está con Pechera y Juve de azul. Jugada fuerte en mitad de cancha Y esto es desde que empezamos Tiro libre partido, para Juve Desde que empezamos el partido con la velocidad recién Es la primera jugada fuerte Que ustedes ven Recién es la primera jugada fuerte Yo entiendo Y es, es para Sebastián Y para todos los técnicos Yo creo que todos los técnicos han entendido el Se viene Kevin, el remate al segundo Ahí no llegó Buena jugada de Juve, esto es saque de arco para Vélez. Y cada cual está poniendo su granito de arena Y en Ju todos los... Juve no quiere que salga Vélez de abajo. Salimos salimos con Chicho Moura, salimos con Nico, se viene el Fortín, a ver, en mitad de cancha, vamos a ver, vamos a ver si puede empatar Vélez. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, la verdad de corazón, amigos y amigas de la Hora de Ordenham. Que se mezclan los públicos porque nos ven de futsal, de distintos equipos. También el otro día se crearon gente del boxeo amateur de todas partes de la República que también se quedaron enganchados. Buena viendo, jugada de Lucas lo y Mori, se viene Vélez Buena, y lo sigue respondiendo. El que sigue respondiendo es Gru, que sigue dejando el arco en cero de Juventud Unida de Ciudadela. Vélez está llegando, pero se parece que es la muralla de Ciudadela. ¿La muralla de Ciudadela? ¿Es no sé. ¿Tenemos, El la de ¿Tenemos la muralla de Hurlingham? Tenemos la muralla de Hurlingham. ¿Qué tipo, qué tipo la muralla de Hurlingham? Por favor. Sale Vélez desde abajo. Todo esto es a qué banda para Juve. Y tengo ganas de pelearme contigo, Federico. Así hacemos lo que a la gente le divierte. No, no. No, le transmití, transmití, Federico. Se viene Juve, dos contra uno. Bien, la defensa de Vélez. Siguen con pelota Juve y todo esto es lateral. Lateral allá, a ver el de la cámara, por favor. Lateral allá. Eso, el de la cámara, ¿dónde está? ¿Dónde está el de la cámara? <risas> che, el de la cámara, vení para acá. No, se fue el kiosquito a comprar un pancho y una coca. Seguime, seguime no la me jugada. No me pateé mal la cámara. Pero esto es, qué eh. desastroso, qué desastroso, qué desastroso. <risa> ¿Qué onda? ¿Se picó en la transmisión? Se picó la transmisión, se picó. A ver, a ver, a ver. Quería salir Juve, no puede y es lateral para el Fortín. En estos partidos amistosos de preparación. Para cuando arranque la división D de futsal afa, falta poquito, falta poquito para que se juegue por los puntos, dijo uno. Por los porotos, dale, loco. Remacanudo después, a ver qué pasó. Lo que pasó Uy. es que no hay pelota y van a buscar. <ríe> y piden tiempo, y si piden tiempo, ¿qué pasa? Yo pongo la cámara al medio para ver a los dos equipos y que la gente. ¿Qué pueda pasa con Transporte comedia? Amable? Transporte Amable, responsabilidad asegurada, fletes, mudanzas, viajes al interior, camiones con satelital. Llamalo al 15-3106-4493. Nosotros lo conocemos personalmente. Te digo que le podés dar lo que vos quieras para que te lo lleve porque el tipo de 10 puntos es confiable a mano poder, trabajador total. Transporte Amable. Responsabilidad asegurada, fretes, mudanzas, viajes al interior, camión tal. Ya te lo dije, te dije que es al 15 4493 Y yo te dije, ¿estás pagando el seguro? Te desafío a que llames al 15-5049-2961. Te lo digo de vuelta porque recién fuiste a agarrar la lapicera. 15-5049-2961. Eso es Lema Seguros. Tu protección es nuestra prioridad. ¿Sabes por qué? Porque los precios te están cobrando cualquier cosa. Yo estuve viendo el otro día en distintos rubros, por las distintas cosas, que como la hora de Urlingan andamos por la calle y tenemos clientes variados, nos estamos dando cuenta de que los precios son un chicle. Tenés que tener cuidado con lo que pagás. Tenés que tener cuidado. Y además que no te cobren por el barrio donde vivís también. Y si no, te vas al barrio que es más barato y te compras más barata. Esto de esta forma. Te lo dije. Estamos acá en el barrio de Liniers. Soy del barrio de Liniers. Eh... Un gusto estar acá en el Amalfitán y pensar en quién es José Amalfitán, y su este... pensamiento y vos qué aportás. Y que este año vamos a estar desde el CEDEM2 sí. acompañando a Juventud Unida de Ciudadela con tercera, con primera. Vamos a estar con los chicos de Juve. Hasta ya, hasta luego. Luego. Ahí justo están pasando, nos ahí saludan. Ahí van pasando, ahí van pasando chicos. Muy <risa> bien, muy bien, muy bien. <risa> Mientras seguimos con el partido que sale. es lateral para Juve, sale Ciudadela desde abajo. Y cerquita, saque de arco para el Fortín. Vamos, vamos, vamos, vamos, Vélez, un poquitito más, a ver. A ver, ¿qué pasa con Vélez? ¿Qué está sucediendo? ¿Es un buen partido para los dos? Se viene Lucas, traba, 1, traba, dos, traba, tres, traba, ¿qué te traba? Se ¿Sí? viene se viene también con con Facu Ferreira el remate y le dan a Facu se le tiran y todo esto es Vélez está haciendo un buen partido tiene buena contención de pelota hay buena conectividad de Mar. lo que pasa es que está Gru que está imbancable eh, no, ¿ahora lo cambiaron? sí, lo sí, lo cambiaron, lo cambiaron pero en el rato que estuvo Gru no, imposible, la muralla de Ciudadela le vamos a poner nada, le frustró varias posibilidades de gol al arquero que está, ahí también lo conocimos la otra vez que fuimos. La verdad que buen recibimiento que tuvimos ahí en el club. No lo conocíamos. Prolijito, todo pintadito, todo bien pichichí. Y una pizza de loco. Me digo, yo comí una pizza de loco ahí en ese club. De vuelta, al medio, los dos equipos consultando y charlando. Está bien porque estos son partidos amistosos. ¿Qué sucede? Dijiste partidos amistosos, discúlpame. Sí, Entonces, si dijiste partidos amistosos, primero no está viendo Walla Hurt. Que hoy no, vi, hoy, no estás, vino, perdón, hoy no vino hoy no vino, a sacarnos fotos, ¿Qué pero estás no. estás haciendo Wallace del otro lado de la cámara poniéndome, aquí estoy amigo? ¿Cómo que amigo? Se pierde la amistad. Y usted no está al lado nuestro. Es como una cábala. Charlar. Vamos a decir que, cosa, que el domingo volvemos. No, no, yo te bueno. recaliento. pues es el bueno. mejor fotógrafo que yo he visto. ¿Del futsal? ¿Y el tipo no está acá? A mí me saca gordo, así que, que, que me importa. Está bien, que se joda, que deje de comer cualquier cosa. No, mentira. Lo que vamos a decir es que el domingo volvemos a estar con Juve, porque el domingo vamos al CEDEM 2. Sí, va, ahí... va a ser un partido amistoso con tercera y primera, con Deportivo Hurlingham. ¿Con el triangulito? Con el triangulito. ¿Con el triangulito? El domingo... Vamos, eh, la tercera es a las 6 de la tarde y la primera es a las 7 y media. A las 7 y media y esta vez esta vez nos tocó una en suerte porque está cerca de casa. Eso está en el centro de Caseros, así que estamos a 5 o 10 minutos de auto. Estamos Exacto. ahí nomás. Ahí bien pegado, mire, para los que van, se toman el San Martín, este, se bajan en la estación Caseros y caminan ahí unos, unos pocos metros. y Ah, no, pero esto es sin público ahí. Eh, ¿no? Sí. En Caseros... ...esto sin público... ...no dije nada... no dije con cualquiera... ...le dije cualquier cosa... ...seguí en lo tuyo entonces... ...le dije cualquier cosa... ...seguí en lo tuyo entonces... se viene el remate... ...el remate era del Chicho Moura... pega la defensa y es lateral... ...lateral para Vélez en ataque... ...le dije cualquier cosa... ...perdónenme... ...qué le va a hacer... ...es el calor... ...es la excitación del futsal... ...de la alegría de estar acá... ...de no poder creer que otra vez... ...estamos viendo a los jugadores... Lo único que falta es el e, eh, e, eh, e, eh, e, eh, eh", de la gente, viste, nada más. Lo pueden decir en el chat, ¿eh? ¡Upa! ¡Upa! Encuentran, encuentran seguro también al arquero de Juve. Se viene bien después de ser Ulises. Ahí está, para ahí está el segundo. pero no. el pal, no, no pegó palo, el palo. El remate fue de Lucas Simori. Se salva, ahora el que se salva, el que se salva es Juve. Lindísimo partido, muchas gracias por vernos. Saque de atrás, saque de banda para Juve. Muy buen partido, partido amistoso, como decíamos, partidos de prueba. Partidos... El que está en el arco se ¿Cómo? llama Gonzalo Benavides, Y es, es el arquero suplente de Juve, lo cambiaron a Gru. Gonzalito, muy bien Gonzalito. Yo voy aprendiendo los nombres, ¿viste? Porque tampoco no es que sabemos si los voy, nombres. Sí, sí, porque si vas a transmitir... Porque si no sabemos los nombres, ¿qué decimos? El uno. No, ¿qué decimos? La, la, la tiene Juve. La, el tres. la tiene Juve, la va tiene Juve cuatro. con la pelota. Así. Y si la tiene Vélez, ¿qué decimos? La tiene Vélez, la, la lleva Vélez. <risa> <risa> Dale. sí que la gente nos quiere y nos ve. Qué bueno, qué bueno. Ve a estos dos Qué buena, qué bueno. Qué, bueno. qué generosa que es la Argentina. Es generosa y no es joda. Pero ya, las, ya sabe la gente cómo somos. Se sí, le Facu, toca para Nico. Falta contra Nico, contra Facu. No sé cuánta falta va, ya jugué. Yo creo que estaríamos dentro de las 365,3. Faltas bien. Vieron que serio le ¿no? A ver, sale Vélez con, con la pelota. El que tiene la pelota, tiene un amuleto en la casa que se llama Tablón. Se fue construido durante la pandemia. ¿Cómo es la película esta? Sale Falco, se equivocan. Ahora hay que recupera Upa, se tiran con todo. Rapa que te raspa, pero el que tiene la pelota Jube. Y se viene, puede ser. A ver, toca con el taco, se viene. Sale, sale. Sale Vélez ahora, muy bien con Ulises. Muy bien. Con Lucas y Mori. Pelota al segundo y la pelota, Bien. toda la pelota llega para Nico y el que sale es el Fortín. Partidazo. Pero aprieta Juve, no lo deja salir al Fortín. Pelota a mitad de cancha, a ver quién gana, a ver quién gana, raspa, que te raspa, se tiran con todo. Se sacan los zapatos. Uno y lo que pasó fue que falta para Vélez. Partidazo veloz, nos encanta. ¿Cuánto van? Dice Matías Ayala. Gana Juve, gana Juve 1 a 0. ¿Vieron? Ahí tienen la respuesta. Partidazo, la verdad me encanta. Me desconcentré. Estaba pensando otra cosa y me olvidé. No le dieron la falta a Vélez, la pelota es para Juventud Unida de Ciudadela. Sale la visita desde abajo. Ahora raspa que te raspa para acá. Se viene y el remate fue. Chicho Moura Gol de Vélez Gol de Vélez Uno a uno Lo hizo el Chicho De Santa Teresita De la, Teresita, la Costa De la costa, Traenos algo ¿Qué soy yo ¿Qué te podemos pedir Una corvina Una corvina negra Al horno con papa y cebolla No pide nada La pelota quería El segundo sale El Chicho Moura de abajo Acaba de empatar el Fortín Estamos uno a uno Ni el pelotazo largo Se viene Lucas simón Ahí está, tiene. ahí está ¡Uh! ¿Qué ¿Qué ¡Buen él? partido! ¡Buen partido! Bien de los dos Ahora, ahora la pel Ahora el juego El juego es de Vélez Sale Juve Vamos a ver cómo responde Juve Al gol de Vélez Buena jugada del pivot. Corta. Corta Facu Ferreira. Jugador en el piso y tiempo para... Y tiempo para decirles de vuelta. Lee más seguros, tu protección es nuestra prioridad. Llámalo 15-50-49-2961. 15-50-49-2961. Llámalo y compará el seguro sobre todo del auto que vos estás pagando. Te lo digo así como Viste, para no armar quilombo, por ahí te escucha el, el otro asegurador a donde está, dice, ¿Quién quién es ese que te dice? Nico de Estefano tu... dice, mete a Peña. para que ahora me cruzo y le digo al técnico entonces. Decimos al oído, che, vos sabés que acá en el aire hay gente que está diciendo que tenés que poner a tal. Bueno, todo esto es saque de banda para Juve que hacemos con Kevin. Bien, bien, viene el aprete de Vélez. Partidazo, estás viviendo, volvés a vivir el futsal, ¿por dónde? Así que vos querías ver futsal. Así que tuviste 460 mil días encerrado en tu casa, preguntándote, che, ¿Sabés algo cuándo empieza? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Arranca o no arranca? ¿Sale o no sale? Bueno, acá lo tenés, acá lo tenés. Y lo tenés entero el partido, en vivo, entero. No ediciones de, de cumpleaños de 15, lo tenés entero el partido. Aruna Nicolás aguante el triángulo delegado de, de Juan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa del triangulito? Se viene, se vienen viene cambiando todo, ¿qué se, pasa? Se vienen los goles del Carugol, eh. ¿Ya viene el Carugol? Sí, ¿Qué? ya metió dos, ¿te acordás contra Deportivo Tigre? ¿Te Pero, acordás de los partidos vos que transmitiste? Más o, o menos, no? más o menos. Yo me acuerdo de que hay gente que pasa adelante Oh. ¿no? Corriendo con una pelota y que yo lo sigo con la cámara. Claro. Ah, no, por supuesto. Lo que pasa es que a mí no me gusta que se agranden, porque después se me pinchan, es ¿eh? como si fuese un. Entonces hay que decirle, bueno, dale, hiciste 2, ahora quiero cuatro. Cuando hagas 4, quiero ocho. Corta, corta, Tate, juega para atrás para Nico. Todo esto es corner. Corner para.. Corner, sí. Córner para Juve. Vamos a máquina, dice Facundo Hernán. Después. Estamos en el corner, disculpame. Ah, ahí está. ¿Vos me decís, ¿Vas a meter la mano en la cámara? No, pero la, no, la, gente, la gente viste después no, te no, dice... En casa, eh, en te, en casa quedaste, eh, te quedaste dormido, el de la sí, cámara, el de claro, la cámara. Pero el de la cámara es terrible. ¿Quién es el de la cámara? ¿Quién es el de la cámara? ¿Qué? Che, el de la cámara. Estamos viendo Juventud Unida de Ciudadela. Se sí, tiran cascotazo y eh, buena. Era buena la pelota de Kevin. Muy buen nivel. De escuela, pero eh. todo esto queda arco para ver. Yo pensé muy cuando arranquen los pibes van a andar lento. Qué lindo, andan con una moto. Tiene una moto en la pata. Moura se equivoca, sale. Jube de abajo, recupera. Facu Freira, ahí está. Pelota al segundo, Upa. Ahora, ahora muy buena jugada fue del Fortín y vamos al córner. Allá. Allá, allá está el córner. Y yo cómo me equivoqué. Yo estaba seguro que iban a estar lentos los jugadores, y que va a ser un campeonato de gordos que todo el otro, pero no, tienen una moto en la pata los piedros. Corren, Tienen muy buen Pelota para físico. Facu, sí, pelota trabajó. para Facu Ferreira que le quiere pegar, ¿no? Que a toca. Ver. Bien la defensa de Juve. Se ve que ha había un saque lateral para el local. Se ve que ha habido un trabajo intenso de todos los equipos técnicos porque hemos visto a todos los equipos de futsal con mucha velocidad pero este partido en especial de lo más rápido, rápido, rápido que estamos viendo. Pelota para Tate, sa quiere salir Tate de abajo Fortín. Llega para Ulises que si se equivoca recupera en el medio Juve se viene se viene Juventud Unida de Ciudadela y la pelota, toda la pelota llega para Nico. ¿Cuánto falta? Para terminar el primer tiempo. Record, recordemos que estamos jugando dos tiempos de 30. No es reloj parado. Así que.. No sé ni a qué hora eso, pero ya estamos. ¿eh? ¿Y por qué no pones el cronómetro en tu celular? Pues ey, no puedo hacer ey, todo, ey. no puedo hacer todo, transmitir, poner el, el cronómetro, pasar el link, Eso relatar... ¡El link! La hora de de deportes en Facebook. ¡Eso es el link! Yo le digo a la gente, ¿qué link? Ponen la hora de Hurlingham, deportes en Facebook. Y cuando yo empiezo a transmitir en vivo, todo lo que tienen Facebook saben que la primera imagen que aparece es el vivo. ¿Qué es la historia con el. ¡Upa! Buena jugada de Juve. Y como dice Rodrigo Rubio, saludos a toda la familia de Juve de Ciudadela que este, este año vamos a estar con ellos. Y Lautaro Riquel pregunta, ¿cómo va el partido? ¿Y vos qué le contestas Uno a uno estamos. El otro allá, ¿eh? el de la cámara. ¿Dónde se fue? Está en el baño. Y ya vuelve. Uno a uno estamos en el primer tiempo de Vélez contra Juventud Unidad ciudad Ciudadela, por la mucha, hora de Burlinga. Mucha gente está viendo, les agradecemos mucho. A los que les gusta el futsal y también, por ejemplo, un agradecimiento muy especial la otra cuando hicimos la transmisión de, del, del boxeo amateur. Un pueblo de gente, 4.000 personas, qué sé yo, una cosa inesperada. Este viernes creo que hay una sesión nueva, también de boxeo amateur, también en el microestadio y luego a la noche también, te dice Sport, va a transmitir el programa que ellos hacen, que es boxeo de primera. Previo a eso, va a estar las, las peleas de, de boxeo amateur. ¿Por dónde? Este, probablemente por la hora de Veremos el tema del horario y demás, pero casi seguro. Vamos a ver este, qué onda. A nosotros nos encantó y nos, y nos cautivó veremos si está todo bien cuando lleguemos ahí al estadio porque también hay una televisora grande y demás que esto, nosotros tratamos de no molestar pero este, la verdad que no es habitual que se transmita como hicimos nosotros el otro día el boxeo amateur donde la verdad que estaban conectadas gentes personas, hombres, mujeres, padres, familiares de todo el país Santa Cruz del interior de la provincia de Buenos Aires de cualquier lado Impresionante la cantidad de gente siguiendo al boxeo amateur, yo no tenía idea. Este, y cosa que nos agradó haber podido brindar ese servicio de que los chicos se vean en la práctica de su deporte favorito, de que la familia y los amigos lo puedan ver así como ahora pueden ver futsal. Lo mismo, es lo mismo. Es un gusto grande para nosotros, gusto, gustazo que nos damos El pelotazo era de un salto de arquero, arquero, vamos con colar. De Vélez, abajo Bien, viene el arquero de Juve Bien, Gonzalo, lateral para Vélez En ataque, mueve en mitad de cancha el Fortín con Maxi Bravo Contate. Se viene Vélez Y a ver qué pasa yeah. Maxi Bravo, uh. pegó el palo Pegó el palo, era el 2 a 1 se salva Juve. Eh, jugada. Que se la picó. Por arriba el arquero y pegó en el ángulo. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy buena jugada. Pegó en el palo, se salva. Se salvó Juve. Estamos en los últimos minutos del primer tiempo. Igual lo está viendo por la hora de Urlingan. Está. Están empatando Vélez y Juve uno a uno. Y la pelota ahora es para Juve, corta. Se viene Juve. Pega en el palo y se salvó salva salva, se salva se salva salva el Fortín. Impresionante. Salvó en la, la línea, gente. en la línea. Corner para Juve. Gracias a todos los que nos siguen, como siempre, en la hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. Es fácil, Facebook, la hora de Urlingan Deportes. Y ahí está. Juega, Juve, upa. El remate por arriba arco Pero para nene, el Fortín. Yo... Vamos a ver la respuesta de Vélez. Quería Maxi. <risa> me río porque son todos jugadores que uno sabe que andan revoloteando por ahí por el barrio. <ríe> ya se conocen, ya se conocen de memoria todos todo ellos. Mueve Juve. Empieza a raspar un poquitito y el remate de Juve y llega a la mano de Nahuel de Maja. Sale Vélez de abajo, va tocando, va moviendo con, con Moura, con Facu, con Maxi Bravo. El juez no cobra, se viene, sigue, le van a dar y sale ahora Moura y le van a dar. Y se raspan con todo. ¿Y todo esto qué, juez? ¿Todo esto qué? Todo esto es para Vélez Todo esto para el Fortín Que va a salir desde abajo Pero está un poquitito rasposo El partido Vamos con Abuel Salimos con Facu Ferreira, sale Vélez de abajo Con Chicho Moura, mueve Vélez Ahora Juve que espera mitad de cancha y, no. y todo esto, todo esto es Está la muralla de Ciudadela Está la muralla, la, ya le estamos viendo la muralla de Ciudadela Terrible, ¿eh? No sé, por ahí y por abajo podría ser su punto débil Pero vamos a ver si lo exigen El pelotazo era para Maxi Bravo. Si este es el nivel del futsal de un amistoso, lo que va a hacer cuando se juegue por por otro Va a ser todas motonetas, como digo yo. Buena pelota, corta, Juve de abajo. Se viene, puede ser. A ver, dos contra uno. El arquero, bien, saca Maxi. Todo esto saque de arco para Vélez. Ahora empezó a tener un poquitito la pelota Juve. Está un poco mejor la visita bajó también la velocidad del, del ritmo, del juego. Vélez que no puede salir, regala la pelota, llega para Gru. El pelota sobre Gru para Kevin, Kevin que la baja con el pecho. Y todo esto es, ¿es para Vélez, sí, es para Vélez. para el fortín que sale, pelotazo de Nahuel, corta en la mitad de cancha, la visita vuelve a cortar Juve, se viene Kevin, pasa le va a pegar él, buscaba bien y se dan se dan, se dan Llega para Kevin el que recupera Maxi Bravo sale sale Vélez de abajo ahora con Ciro va moviendo Vélez y en Cacalla espera Juve tenencia de pelota al Fortín Juve espera, ahora corta mitad de cancha Juventud y el que sale, el que sale es, es Kevin desde abajo buena pared se viene y pega en el palo y se salva se salva se salva el Fortín saque de arco para Vélez hubieron dos cambios dos cambios en Ciudadela Uno de ellos es el que toma la pelota. Bien la defensa de Vélez. Hace que juegue para atrás Ciudadela. El que tiene la pelota es otro de los cambios que recién se hicieron. Vuelve hacia atrás para limpiar la jugada. Limpia, limpia, limpia, la sacó el pale. Sale Vélez, sale Vélez de abajo, la pide Ciro y salimos con él. Falta, sí, tiro libre, mitad de cancha para Vélez. Una falta delante de las cámaras. Sí, recto. Que no haya dudas, dijo. Y qué onda, le va gustando, a nosotros nos gusta, esperamos por esto. Acuérdense, como siempre, barbijo, distancia dos metros, cuídense, no es joda esto, no se terminó. Es sí, que sale Juventud pelotazo. De, de, de, de hermano a hermano. De hermano a hermano vamos. Y sale Vélez de abajo. Corta Juve mitad de cancha. Ahora se vienen ellos. Ahí está. Y sale. Sale muy bien tapando. Con el cuerpo con la cara, con todo. Tapo, eh. Nahuel Lema, arquero del Fortín. Pelota para acá que se va. Y acá, al lado nuestro, es lateral para Juve. El que pide tiempo es juventud. Y si piden tiempo, ¿qué pasa? Y... Pasa lo que pasa siempre: que nos ponemos a chiviar un rato. Lemas, seguros, lemas, seguros. Productores, asesores, 15-50-49-2961. Tu protección es nuestra prioridad. También te decimos: transportes amables, responsabilidad asegurada, fletes, mudanzas, viajes al interior, camiones con satelital. llamarlo al 15 3 1 06 449 3 15 3 1 06 4493 este 4493 a nosotros nos gusta el, el partido en la previa estuvimos charlando algo con alguno de los técnicos y nos dijo que bueno que por ahí se esperaba que bajaran un poco la intensidad de la velocidad este se picó un poquito ahí en algunos momentos acá delante nuestro pero en general yo digo lo siguiente y la lógica, partidos amistosos que están hechos para medir cómo están los equipos después de la pandemia y todo este parate, es decir, está comprometido en los entrenamientos físicos, ver cómo están los jugadores, ver cómo está la cuestión colectiva, ver cómo está la cuestión técnica, ver cómo están los técnicos, todo se está viendo en estos partidos amistosos, que son una bendición que se puedan jugar y, este, y a todos los equipos les sirve. Recién hablábamos con los técnicos de Vélez y ellos también usan obviamente el material este de, de videos que nosotros transmitimos en vivo, que sirve de mucha utilidad, es por lo que nosotros también lo hacemos nuestra forma sencilla de, de colaborar, para que después puedan verlos. Está ganando Juve 2 a 1, quedan 15 minutos para terminar el partido. Estuve ahí hablando con el árbitro. Te vi que estuviste chusmeando con el árbitro. Se lo chusmean los jugadores y vos también te sumaste a la fila, pero. <ríe> hobby, sí. Juega Juve. Vamos viendo. Pelotazo. Llega ahí. La tapada. La tapada. La tapada fue de maja. Al córner. corner para Juve. Está ganando la visita 2 a 1. ¿Y vos estás viviendo el partido? ¿Por dónde? Por la hora de Burlingame. ¿Y cómo será para.? ¿En la... qué streaming? de el... Facebook. ¿Cambiaron de arco? De arco no, cambiaron de arquero. Mouras. Y. salió. <risa> Gabriel era que se llamaba. No. Llama... no. La... Eh... Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, perdón, Gonzalo. Ya no vamos a habituar. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo Gabriel le dijo después <risa> Sí, Gonzalo, Gabriel no, La no. pelota viene a la hora Juega a la hora también Juega, juega acá en nuestras cámaras Y ustedes no vieron la precisión De mi pie parando la pelota se lo han perdido. Muy bien, muy bien. Salimos con Lucas Simori. No se pierdan, no se pierdan a Masterchef. ¡Ay, no quiere, quiere. Después de la hora de Urlingham, cocinate algo con Masterchef. Dice, mire, vamos a hacer Masterchef parrilla en la vereda, se va a llamar. ¡Andá, Masterchef! ¡Eh! Te vamos a mostrar cuántas parrillas hay en los barrios, Mario. Se picó y si Paría? se picó, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. Pero... Sí, anda a comprar una picada a La Fiambre ah, claro. de Ciudadela, Avenida Roca 3203. La Fiambre de Ciudadela. Me, me, Dije La Fiambre de Ciudadela. Me. Ahí, en la esquinita, Avenida Roca 3203. Y todo esto es lateral para es Vélez que, que va... Pibe, es que los pibes son caprichosos, cuando ellos quieren se empiezan a jugar y hace cualquiera. Esto es una hermosura, como me gusta. ¿Qué más? Qué más? ¿Dónde hay más futsal? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Esto, ¿Qué otro partido? Esto, esto es para vos, ¿te acordás que decías? Es vos, esto es para vos, que me estás mirando así, <risa> para vos, vos que nos tirás mala onda, vos que nos ponés el, el inhibidor de internet, vos te crees que somos pelotudos, ¿no? ¡Epa! <risa> se picó, no, se, no, picó no, se picó no, la hora. Se picó en la hora el remate, ahí está el ni segundo, ni, ni, ni, no. oh, oh, y se salva, se salva Vélez, se salva Ciudadela, perdón, buena jugada de Vélez, ahora la contra, ahora sí la contra de Ciudadela, sigue, sí, rapa que te raspa en el medio, pero se viene ahora Maura, el segundo, ¡Gol! ¡Oh! ahí está, empataron los chicos, qué pasó? gol de Vélez, lo hizo Facu Ferreira, estamos, estamos 2 a 2, por la hora no, de Hurlingham. Bueno, como yo le dije, los pibes son caprichosos. Cuando ellos quieren, te arman una jugada y te arman un golazo. Este gol de Vélez es algo que ellos se merecían. Porque también se tenían que organizar. Porque en algún punto Vélez estaba perdiendo en organización y en llegada. Y lo que pedíamos es que llegara en forma simple al arco. Y lo hizo. Y consiguió el empate. Pero Partidazo, 2 a dos. Pero era frente tiene a Juve, a Juve a ojo con Juve. Vamos a ver cómo toma este gol Juve. Estamos 2 a 2, partidazo por la hora de Urdengan. Se viene Facu Ferreira, ah, sí, Estoy imprensible, imprensible, y va ah, tocando. Y todo sí, esto, todo esto saben que es saque de arco y lo hacemos con Gonzalo. Está bárbaro, mi comentario, el comentario maldito. Este, sale, uno. sale, ¿Te sale te puedo... rápido. Sale rápido Juve. Sigue. Hombre al suelo Mi comentario maldito Está todo muy bien la jugada que vimos Anterior de Vélez sobre el arco de juventud Pero me pareció Demasiados toques, me parece que Hay que de repente eh, Estamos buscando efectividad y se están buscando goles Y hay que ser más simple, más rápido se Hicieron como 300 jugadas, hay que tomar la boda Después la pelota no termina Dentro de del arco Es una observación Con onda, no se que. Quinta de Vélez. Mucha gente viendo el partido. Se los agradecemos. Vayan acostumbrándose a los que son nuevos, a los que son. A todos los vecinos, vecinas los de ciudadanos. Ciudadela. Ya nos van a ver por ahí. Y bueno, esto es así. A nosotros nos apasiona el futsal. Se hace día y vuelta ahora, señores. Y este año para nosotros va a ser un gusto muy grande que lo estamos iniciando esta noche, de empezar a seguir a Juventud Unida de Ciudadela. Y sí, y sí, cuántas ¿Y veces. Sí. Pero yo digo porque Chocolate no tenés por la noticia. No, eh, pero algunos por ahí recién arranca con la que Ah, no, tenés no razón, razón O sea que el público cambia. Tener razón. Pero vivate, vivate, pa, avivate. Avivate, avivate. ¿Qué estás el de la cámara, el de la cámara. ¿Dónde está, ¿Dónde está el de la cámara? ¿Cómo van? Dice Gianfranco 2 a 2. Ves, ves que Gianfranco es nuevo recién se enganchó. Ves que el público se renueva. Va a tocar los Pacu y lo único que falta es que es. Se tire uno contra la cámara. Van a volar, vamos a volar a abajo, un cualquier. Momento. <risa> <risa> vamos a volar un poquitito. <risa> El sacado. Sí, Federico, no hace comentarios sobre lo que la gente está mirándolo. Así que, ¿qué pasa, Federico? No, no, está la cansado. Gente, a la gente está le gusta superado. más ver el partido que escucharme a mí. No, no, está cansado, Federico, está superado por la situación. Aguanta Juve, loco, dice. Se viene Juventud. Y ahora Mouras es el que saca. Se viene, se viene Juve, se viene. Juez, segundo. ¡Oh! Y gol. Es simple. Gol de Juve. Gol de la visita. Gana, gana ahora Juventud. Unidad de Ciudadela, 3 a 2. Mi nuevo dicho, es simple, es gol. Ellos vinieron, recuperan la pelota Bien, bien, vuelta, bien bien. Y hacen tres toques adentro Y otra vez a trabajar Pero bueno, estos partidos tienen esto El remate Este es el remate jugué. El jugador que está en el centro Yo te dije que ese jugador es Juega interesante Está en las jugadas, participa, juega Juega bien, provoca también que hace la cabeza Estuve mirando lo que hace pero está siempre, está despierto. Todo esto es el saque lateral para Juve. Sanchi Chalizzi dice, gol, Ciudadela tenés que ganar. De vuelta, Nica con los traicioneros civiles de mostrar Juve, ¿Qué le basta? Bueno, está, está, ya se empiezan a copar, pero eso yo no voy a leer. Se picó en la transmisión, se viene Vélez. Y bien la respuesta. La respuesta de González Sales. Sale Juve desde abajo. Ahora Chicho Moura. Y se picó, se picó, se picó. Bueno, hay problemas en el paraíso. Nosotros siempre retiramos la cámara porque son problemas que entendemos que son de los jugadores. Los jugadores y los técnicos saben cuándo y cómo lo van a resolver. Se conocen de siempre. Así que esperamos. No, ni a palos. No me interesa. Yo vine a ver futsal. El viernes en el Estadio Municipal de Urningham hay boxeo materno. <risa> claro. Si querés, vamos y vemos boxeo materno. Acá vine a ver el futzario. No, no, ni a palos. No me interesa. La experiencia mía en cuatro años de filmación de futsal es que no aporta nada. Nada aporta. Absolutamente nada. Nicolás de Estefano hacer ríe. Claro, querés ver boxeo. Mirá, andarte este, este, este viernes al estadio municipal de Burlingame y ahí va a haber boxeo amateur, va a estar buenísimo este, porque pelean pibes, pibas, de todas partes de la Argentina. Entonces ahí te saca la gana. Claro, sin cero barrio. Yo hago. Hacer la cabeza yo sé hacer la cabeza. <tose> Está bueno esto, pero no, no, es algo que lo aprendí. Yo siempre digo que a mí me encanta el futsal y también respeto a esa línea blanca que estamos viendo en el medio de la cámara. De ahí para adentro, para mí eso es como si fuese el Olimpo. Ahí ellos son dioses y se arreglan como quieren. Todo, y como dijo el negro jefe en la final del 50 en el maracana, los de afuera son de palo los de afuera son de palo los de afuera son de palo bueno, vamos a ver si se retoma el partido todavía los de no afuera se sabe son de palo. vamos a ver qué pasa <ríe> yo creo que lo hablaron y no pasa más nada Creo que se sigue, estoy seguro. Vélez va a tener que poner un arquero. No, sale arquero jugador Vélez, ahora sí. Vieron, ya está. Bueno, Moura, a ver. Se retoma el futsal, que es lo más lindo. Facu Ferreira, Moura, va jugando Vélez. Espera a mitad de cancha Juve, que está ganando 3 a 2. Al 3 a 2 está ganando Juve. Leo Funes pregunta el viernes, ¿están en la Muni cubriendo la velada de boxeo? Veremos. Veremos. Se viene Vélez, pegó el travesaño y todo esto es córner para el Fortín. Piden tiempo y cuando piden tiempo qué pasa? Cuando piden tiempo y podemos charlar de un montón de cosas. ¿Cómo anda? Te voy a hacer una entrevista yo. No, shows? no, no. ¿Qué pasa cuando? ¿Qué pasa? Yo ya pasé 17 mil veces. Y bueno, una ¿Y más? más. Y demás, y bueno. Qué malo que es ahí, no. Transporte amable y responsabilidad asegurada, fletes, mudanza, viajes al interior, camión con satel satelital. 1531-064-493. 1531 064 Lema Seguros, tu protección en nuestra prioridad. 1550-492961. Lema Productores y Asesores de Seguros. Eh... La hora, la, hora, eh, de, la hora de Hurlingham no solamente hacemos este tipo de videos, también tenemos un diario, también trabajamos y escribimos sobre distintos contenidos, sobre filosofía, sobre género, sobre cultura, sobre historia. Entonces tratamos de colaborar, porque alguien escribió moralismo, muy fácil escribir una palabra, vos me podés ver a mí, pero yo no te puedo ver a vos. Este, pero nosotros sostenemos valores que son de la Hora de Hurlingham en un montón de cosas, en un montón de cosas y de derechos. La violencia no es algo que a mí me interese, y no la voy a mostrar, porque por la experiencia nuestra, en cuatro años de futsal, en los cuatro años anteriores había lamentablemente mucho más violencia en el futsal, y después se terminó, y toda esa violencia muchas veces era generada lamentablemente, mayoritariamente en el público y no en los jugadores. Cuando pasa entre los jugadores no pasa nada, porque es una circunstancia del... ¿Qué es una circunstancia del juego y es de ellos entonces es como que a mí me parece que eso no es lo que yo vine a ver entonces yo corro la cámara porque tengo derecho así como vos enojarte y no verlo pero acá los, los valores son fundamentales, vos le decís moralina decile como quieras yo veo violencia y no la filmo porque no me interesa y no aporta a nada a nada lo que aporta es el futsal y hay córner allá de Vélez Está, está ganando Juve 3 a 2 y está bueno para que la gente sepa cómo ¿Quiénes somos, somos, quiénes somos, cómo hacemos las cosas y vamos a seguir así haciéndola lo que estamos haciendo es que Vélez está con arquero jugador Juve está defendiendo y esto es el futsal futsal de AFA, a ver Vélez el pelotazo y bien la defensa de Juve bien la defensa de Juve Muchas gracias a Ario, amigo de la casa de la hora de Urlingam. Explico Ario porque yo tengo una concepción de lo público bastante diferente de lo normal. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que pienso. Ningún problema en decir lo que pienso. Porque lo compartimos y porque nos gusta. Entonces charlamos. Sacó arquero, jugador Vélez está ganando y Juve tiene 3 a 2. De aquellos que no nos conocen, entendernos. La pelota la tiene Vélez en el medio con Chicho Moura, con, con Lucas. Bien la defensa, bien el rombo de Juve. Está aguantando el partido, está ganando la visita 3 a 2. Deben faltar 10 minutos menos, 5 minutos para terminar el partido. Partido de pretemporada amistoso entre Vélez y Juventud. Unida de Ciudadela. Bien defendido, bien defendido por, por Juve. Vélez que no le encuentra el espacio. El remate de Juve y peor el travesaño. Peor el travesaño, el remate de Juve. Saque de arco para Vélez. Todo esto es lateral para Juve. ¡Sale Juventud!